Y la que ya no es necesaria en este mundo. Pero mi cuerpo no seguirá en este lugar. Mi espíritu y carne se convertirán en uno con los cuervos. De ese modo, regresaré a la madre tierra que me hizo. ¡Snake! Estaré vigilando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 Si ve a luchar con él, yo te estaré mirando desde arriba. Antes te daré una pista. El hombre al que viste morir ante tus ojos.